Hola chicos, compañeros, ¿cómo vos. les va? Muy buenas noches. Vamos rápidamente, una vez más, agradecerle al doctor Burlando que el día más extenso, tal vez, de todas las audiencias que ha tenido. Eh, Fernando, bueno, eh, ya resumiendo un día larguísimo, pero cansado, pero conforme de la labor hecha, ¿se dio un paso hacia el lado de la justicia? Sí, un paso, un paso creo importante. Eh, esto obviamente nos hace despegar, despejar muchas, muchas dudas, alternativas... Es, es una forma también de un fallo tranquilizador para, para los, los padres, si bien yo personalmente no estoy conforme, creo que, que es este, una pequeña respuesta de, de la familia, de la de la justicia, perdón, para la familia. Los escucha burlando. Sí, no, eh, ante todo, buenas noches, doctor. ¿Cómo le va? Felicitaciones. Este, algunos creen ver en, en usted la figura de este logro que de otra manera no se hubiera podido lograr si hubieran sido otros los nombres u otro el abogado, ¿no? Eh, ¿Eso pesa, eso enorgullece o es simplemente es un paso para seguir con una historia porque los padres, tanto Graciela como Silvino, dijeron que lo que van a plantear judicialmente es lo que usted imagine? Bueno, pesa, enorgullece, pero no es verdad. Creo que, eh, reitero, el, el rol desencadenante eh, fue el de, el de ustedes en, en los albores de la investigación. Yo voy a insistir con eso, soy eh, intensamente voy a, voy a insistir en eso. Creo que los que desarrollaron un, un papel este importante fueron los medios de comunicación. Y fíjate que eh, cómo será de importante que hoy, este, en la misma sala de audiencia, no solamente toma y hace... Hace unos días, sino en la misma sala de audiencia responsabilizaban a los medios de, de sí. todos los pesares de, de, de Thompson y al y su punto banda. de la agresión. Entonces, un equipo de América bueno, fue agredido. Parece, obviamente, mi solidaridad absoluta, absoluta con, con los chicos, con Gabriel y, y con Valentín. Creo que estamos luchando precisamente está, está en, en tema de discusión un tema emparentado con la violencia y, y parece, parece broma, ¿no? Parece broma. Eh, toda nuestra solidaridad, de todo el grupo, ¿eh? de todos, de todos. Porque yo veo acá cómo trabajan estos chicos. ¿eh? Yo lo veo. ¿eh? Eh, y estoy acostumbrado a ver gente trabajando hace muchos años en los medios de comunicación. Y el trabajo que, que desarrollaron todos, ¿eh? sí. todos este, que, que trataron el tema Fernando acá en Dolores, realmente lo hicieron con una pasión, con una vocación y con una entereza Sí. Doctor, eh, buenas noches. Bueno, felicitaciones, Andrea Campbell lo saluda, ¿cómo está? Eh, ¿Me puede contar un Gracias, poco, señor. nos puede contar a nosotros que venimos siguiendo al lado suyo todo esto, qué siente de estas dos penas distintas para los dos grupos estos que se dieron cuando se está hablando de una premeditación y todo un grupo que se había puesto de acuerdo, pero sin embargo se dan dos penas distintas? Bueno, precisamente por eso vemos un poco irracional e ilógico el bueno. fallo de de estos jueces, sí. que tenían la oportunidad de su vida también, eh, como aquellos testigos que tuvieron la oportunidad de su vida de ser héroes, eh, creo que, que pudieron este, darnos un ejemplo de un antes y un después, y, y se quedaron a medio camino. Yo no me voy a quedar a medio camino, yo voy a continuar, porque sé que lo voy a lograr. Ahora, Fernando... Este, más allá de, la, de las consecuencias, sí. No, tenido... Pero quería decirles sí. esto. Dale. Eh, él, Puntualmente puntualmente creo que el razonamiento que hace el, el tribunal de cómo fue la mecánica del plan es este, una, una este, hipótesis increíble e imposible de probar. Lo que teníamos probado era otra cosa. Creo que en función de, de esta solución salomónica, eh, tal vez dijeron, bueno, cinco perpetuos hace mucho, vamos a darle 15 años a estos pibes, qué sé yo qué. Es demasiado, son jóvenes. Buscando esa alternativa creo que, que derrumbaron toda, toda esta construcción este, probatoria que teníamos desde el inicio de la investigación. Entonces, por eso nuestro, nuestro, entre comillas, enojo jurídico, eh, no hay ningún tipo de enojo personal. Sé que a veces uno habla y, y provoca cosas, pero bueno, a mí los años ya me han llevado a, a entender que una cosa es la técnica, una cosa son las cuestiones personales, una cosa es este... ...lo que nosotros desarrollamos en, con nuestro trabajo... ...que es la profesión. A propósito de eso, eh, Burlando... razonamiento ilógico. A propósito de eso, me viene a la cabeza una frase suya... ...en determinado momento que estaba referido a que... ...muchas veces los hijos son la consecuencia de familias violentas. Y hoy, eh, recién hacíamos referencia a la agresión... ...que sufrió un equipo de América... ...cuando fueron al domicilio de Máximo Thompson... ...y se encontraron con la madre, con un hermano... ...y también con un supuesto tío... Este, que perpetra una, una agresión, una trompada en, en la cara de uno de nuestros camarógrafos, con Valentín. Este, entonces lo que reflexionaba, es aquella frase de Burlando diciendo que los hijos son consecuencia de las familias violentas, creo que esto queda demostrado de qué manera la reacción la familia frente un, a, un, a una situación límite, ¿no? Total, Totalmente, creo que hay, hay situaciones que, que se maman eh, precisamente en, en, la, en la casa... Eh, la actitud que tuvieron esto, estos estos jóvenes durante el juicio hablan de, de bueno precisamente de, de no contar con una familia de, de contención eh, porque reitero yo siempre lo digo en, eh, estos estos jóvenes no era la primera vez que le pegaban a la gente no era la primera vez que quebraban a alguien no era la primera vez que robaban motos no era la primera vez no era la primera vez y evidentemente eh, vos podés tener contar con la ignorancia de los padres o con la complicidad si evidentemente canalizan toda su, su furia este, por la violencia, como lo hizo Thompson, eh, después de la amenaza que le hizo a Fernando, bueno, acá tenés la violencia eh, canalizada precisamente en dos laburantes eh, que se pelan el lomo, eh, se rompen el lomo, acá en Dolores, lejos de la familia, lejos de los afectos y lejos de todo para que en definitiva eh, todos podamos estar informados. Doctor, le hago una consulta. ¿Nos puede explicar un poco si a usted le parece que estos tres chicos que quedaron afuera y no les dieron perpetua, es porque los tribunales y los jueces, siguiendo un, un criterio global, ¿eh? no solamente de Dolores y de la Argentina, los tribunales, decía, son medio renuentes a dar perpetua y sobre todo a chicos tan jóvenes? Yo estoy convencido, eh, Andrea, estoy convencido. Eh, estoy convencido que buscaron alternativas para, para realmente para tener este, compasión, eh, porque no se explica, sino cómo, este, teniendo ADN, este, Fernando en, en su dedo menique, por ejemplo, de Sinali puede terminar con, con este beneficio. O sea, a ver, hay cosas Son es un este, muy de... brutales, son muy burdas, porque no era la única prueba esa. Eh, nosotros mostramos a Sinali con una actitud, este, la actitud previa a golpear, uh -huh. a 30 centímetros de Fernando. Uh -huh. A veces, eh, yo nosotros hablamos uh -huh. en un momento precisamente, mira, no sé si con vos o con Luis, de lo que provoca la fascinación de las imágenes. O sea, reitero, esto no es el George, eh, no, no, no, no está escrito por George Orwell en, en 1984. Esto no es Gran Hermano, esto no es eso. O sea, no, lamentablemente la prueba se maneja. Con, con otras alternativas, ¿eh? con pericias, con el dictamen de forenses, con la prueba testimonial. Mm. O sea, no son todo imagen es imposible encontrar una justicia que se maneje solamente con imágenes. Fernando, se hablaba bueno, de una duda razonable. En ese, en ese... Se hablaba de una duda razonable con... en algunos... este Bueno, alguna gente que hablaba de la sentencia... Pero, decía que... pero, ¿de qué duda razonable me pueden hablar si hay testigos que vieron pegarla a todos? O sea, acá no hay duda razonable, la duda la tendrán ellos. ¿eh? O el temor lo tendrán ellos. Pero no hay duda en los hechos, porque precisamente si vos ves bien los videos, si te nutrís de la prueba, si te nutrís de la, de la prueba testimonial, te das cuenta que atribuir una participación secundaria en un plan a una persona es hasta inconexo intelectualmente. Mm. Ellos no, hablamos del o sea, de los tribunas, somos parte, de los jueces, Somos parte ¿no? de un plan. <risa> Ellos sí, hablamos sí. de los jueces. nosotros... Sí, totalmente, totalmente. Sí, sí, estoy hablando de inconexidad intelectual. O sea, no quedaste al contento con el de... esbozar sus razonamientos. No quedaste contento con el crítica de, de, de este crítica de, de estos jueces. Sí, no, a ver, ¿qué sí, querés, no, decir, no, para nada. No, yo no estoy conforme. O sea, a ver, si bien la familia está conforme, porque obtener... Mira, estos hechos, mira, recién me hablaste sí. algo de, de, de, de ciertas conductas de los, de los magistrados. Este, y también estos hechos hace años se resolvían con uno como... ...o sea, con una figura del, del Código Penal... ...que solucionaba todo y dejaba a todos conformes... ...pero no era la realidad jurídica... Eh, ...que era el homicidio en Riña... Eh, bueno, acá es una Riña... ...que yo va, está, listo, todos condenados, todos escarcelados... ...todos carcelados porque el delito... No, no, ...no tiene pena mayor a seis años... ...y no es así... ...a las cosas hay que llamarlas por su nombre... Eh, ...no hay que llamarlas como, como desearíamos... Este, ...renombrarla... Eh, ...hay que llamarlas por su nombre... ...y si esto es, si acá hubo un plan... Y si acá hubo un, un homicidio, hay que llamarlo así, homicidio calificado. No hay que dar mucha vuelta. ahora para la Es muy difícil, solamente, a... esto, eh? sí. solamente esto, dale, dale. eh solamente esto es muy difícil pensar en un plan criminal y dentro de ese plan eh, que dos de las personas o tres de las personas tengan una participación menor del plan. O bueno, sea, sí. por lo que escuchamos o sea, vas a apelar, eh... ya lo dijiste. O están Rafael, afuera del está... plan. Sí, acá... Y... Dale, sí, Rafael, dale. Eh, dale. Habla Cunio Olivarona. Eh... Burlando. Hola, Fernando. Primero que todo, felicitaciones sí. por el trabajo. Muchas gracias, Un Caso Rafa. difícil, muy difícil. Y, y vos y tu equipo lo llevaron adelante muy bien. Honrando la profesión, eso no es lo importante. Lo que le, te quería decir es que... Eh, ...en punto a la participación de estos tres chicos a quienes dieron 15 años, sí me parece que es participe primario, pero nunca secundario, porque... La intervención, de, de, ellos, la intervención sí. de ellos generó un aporte criminal para que los demás puedan cometer el delito. Claro. Y la jueza dice lo contrario, dice que la intervención de estos tres partícipes es secundaria porque su aporte no influyó en nada. Y es ahí donde yo eh, sí discrepo con, con, con el argumento de la jueza que saludar. en vez de secundario debería ser saludar. primario porque evidentemente ¿Sí? apoyaron al plan. Y, y obviamente si hablamos de un aporte primario, eh, de, una, de una participación primaria, estamos hablando de otro tipo de sanción, que en definitiva bueno, es lo que buscamos nosotros. Era... Sí, es, eh, parecería que es mucho dar 15 años a un secundario, pero debió haber sido primario. Debió haber sido primario. Esa es la gran diferencia. Uno de los argumentos por los cuales ya nosotros hemos estado analizando precisamente... Eh, todo aquello que, que nos ha disgustado de este de este de este fallo y que nos causan verdadero gravamen tiene que ver con, con, con este con este tema de la participación y no se Pero, explica quería preguntar en este punto doctor <coughs> perdón quería preguntar esto porque lo habíamos, veníamos hablando y esto en casación usted doctor claro. qué cree que va a pasar porque en casación Ay. pueden bajar las penas subirlas y sumarle los plazos Carlos sumarle los, sumale los ¿Usted plazos cree que va a pasar? Claro. yo yo creo, yo creo que vamos a hacer este un trabajo como el que venimos haciendo hasta ahora y, y que el Tribunal de Casación, de acuerdo a los antecedentes que incluso escribimos durante, durante, durante nuestras alegaciones, eh, puede variar este eh, completamente y categóricamente eh, la decisión de eh, del Tribunal. No, bueno, yo creo que el, el término total, creo que en un año tenemos este, ah, bueno, novedades concretas, además ya de los términos que tenemos ahora, que mañana estamos ya presentando la, la reserva de recurrir y, y tenemos este, 20 días para, eh, doc, para doc, en definitiva doc, para presentar pero, el recurso. Doctor, una pregunta burlando? doctor no? ahora, nosotros sabemos que ahora están alojados en Melchor Romero, pero esto va a ser algo provisorio. ¿A dónde van a ir? Teníamos las versiones de que podía ser Campana, algunos, y San Martín a otros. ¿Esto es así? Bueno, hay que ver cómo, cómo ha rebotado ¿no? esta sentencia en, en la población carcelaria. Mm. Eh, ser una, una celebridad eh, eh, realmente para, para un detenido es, es todo un tema y para el servicio también. Bueno, ahí está, está Rafael que lo podría explicar también claramente. Eh, yo eh, creo que, que se van a tomar algún tiempo antes de, de empezar a... ...a trasladarlos y, y seguramente gradualmente incluirlos en lo que es la, la población carcelaria común. Ya están con una condena, personalmente lo dije el otro día, creo que, que esta, esta burbuja en la que vivían... ...ni siquiera ah. les hizo bien para tomar algo de conciencia y sobre todo entender cuáles podían ser... ...las consecuencias ¿eh? de, de lo que estaba pasando, de la audiencia de debate... Y de los delitos que, que se le estaban doctor, incriminando. Doctor, hoy lo escuché decir algo muy interesante en el marco de la lectura del fallo porque sufrió un desmayo Máximo Thompson y usted dijo algo así como un desmayo fue lo que sufrió Fernando y en vez de asistencia sí. recibió patadas. Textual, fue lo que dije porque cuando me preguntaron por Thompson y su desmayo me re representé instantáneamente la imagen de Fernando cuando era castigado Porque así le pegaron, sin ningún tipo de posibilidad de defensa eh, lo, lo, lo abordan, le pegan por la espalda No por el, por el frente y por la espalda, como dice también el, el fallo del tribunal eh, Yo realmente a veces me enojo ¿no? con, con algunas desatenciones Que fueron tan claras durante la jornada de debate Y le pegan por la espalda, lo tiran, lo abordan por los dos flancos y automáticamente lo abordan todos, en ese estado, en el mismo estado que estaba Thompson, solamente que Thompson fue asistido por una médica. ¿Por qué cree que lo hicieron parar hoy? ¿Por qué Tomé cree que los hizo estar de pie en el momento de la lectura del fallo? Yo realmente no sé. Yo realmente hay muchas cosas que no me explico de, de todo esto. No me explico por qué no utilizaron el, el, el, el, el, acte, el acto más importante eh, de, de defensa que tiene cualquier este, persona imputada a un delito, eh, en la provincia es la declaración del imputado y tal vez conocemos que es, este con en, en, en otro, en otros códigos procesales, eh, la declaración indagatoria, eh, que tanto se habla, es, es el, el supremo acto de defensa y aquí quien nos habló de, de una, la posibilidad de una riña, la posibilidad de un homicidio preterintencional de un homicidio simple, o de lo que sea, fue su abogado. ¿Eh? Tuvieron tres años para, de alguna manera, ¿eh? tratar de mejorar su situación procesal. Y evidentemente, o sea, obviamente yo ya tengo la convicción hace mucho tiempo, no lo hicieron porque esto era un plan. ¿Eh? Doctor... O sea, la actitud este, la, la, la sostuvieron hasta incluso ahora, después de condenados, ¿no? Sin condena firme. Ahora, ¿esta eh... defensa en bloque los termina perjudicando, Fernando? Yo, yo, yo no me gusta hablar así de, de la, del laburo del colega que incluso fue, o sea, le tocó estar con, con, con el trabajo más, más, más ver, complicado, ¿no? No, le voy a preguntar eh, acá pero, a Rafael Cunio, para no comprometerte a vos, pero esa defensa en bloque, o sea, si hubiera otros más abogados, tal vez hubieran tenido una pena menor. tampoco voy a no, hablar gracias. de Tomé porque no, no, no estoy calificado para hacerlo. Pero sí, no tengo dudas de que hay cierta incompatibilidad en el ejercicio de la defensa de todos Se va a ver en la apelación tiempo. ahora. ¿Por qué hay incompatibilidad? Porque son diferentes las situaciones ¿Sí? procesales. ¿Y por qué son diferentes? Está la prueba. Hay autores y partícipes secundarios. Seguro. Esto mm. iba a pasar. Pero en la apelación. Era obvio, en, la apelación. Era obvio. Ver, eh, en la apelación. A ver, va qué, en la apelación se va a ver, va a haber Fernando, división de abogados ver, de defensa. Perdón, déjame aportar, aportarte algo. Por supuesto, en la Fernando. Idea, en la misma idea de, de Rafael. A ver, los que estaban con una participación secundaria, si era así, pudieron haber declarado y tal vez eh, mejorar su situación mucho antes. Iban a, ser iban a ser absueltos. No, iban a ser absueltos. acaba de decir que iban a ser absueltos. Fernando Fito Vaque, ¿cómo estás, Fer? ¿Qué hace, Fito? Bueno, felicitaciones por estos tres años de trabajo, no por el resultado, sino por los tres años que le has puesto a esto. Pero re, yo recién decía gracias, Fito. Que, que el hecho tiene una calificación, y esa calificación tiene una pena. Si este hecho fue el concurso premeditado, la pena es perpetua para todos, independientemente del rol. ¿Ese es el fundamento de, de, tuyo? Bueno, un poco, tiene mucho que ver con lo que decís. La, sí. la premisa tal vez es esa, ¿no? Eh, tenemos muchos más argumentos eh, que vamos obviamente a esgrimir ahora en, en, en nuestra apelación, pero... Pero sí, tiene, tiene mucho que ver con esta idea de, de a veces eh, la, de la inconexidad de los razonamientos. A veces parece que se esfuerzan los jueces para, para, para razonar de una manera distinta al sentido común. Claro. Eh, realmente lo digo, eh, con, con mucho, con mucho obviamente, pesar, porque <coughs> yo pensaba realmente que, que íbamos a tener este un, un fallo que iba a ser este un ejemplo... Eh, ojo, eh, podemos, podíamos discutir de todo, eh, podían apelar todas las partes, pero creo que, que en el terreno de, de los merecimientos, este, y, y fundamentalmente por la prueba que se, que se que fue producida durante el debate, merecían todos, eh, todos eh, la prisión perpetua. Burlando. Nosotros probamos que todos pegaron, porque los testigos dicen eso, además de, de, de las imágenes que obviamente son fragmentadas. Uno no se puede obnubilar por las imágenes. Eh, tiene que obnubilarse por la prueba en general, eh, porque así se, se acreditan los homicidios. Burlando... Así se...